Hoy vamos a aprender por dónde empezamos a crear una red libre de telecomunicaciones. ¿Y por dónde empezamos? Por tu casa. Configura tu ruteador para hacerlo libre, abierto y neutral, así cualquiera que esté cerca podrá conectarse a vuestra red. Coloca tu router junto a una antena apropiada en el punto más alto de tu casa. De ahí podrá pasar al resto de casas. Ellos harán lo mismo y así estaréis interconectados en red. Contacta con el resto de comunidad seguro que hay muchas más personas interesadas en formar parte de esa red. Por ejemplo, en ese edificio se encuentra un espacio cultural, hay una radio que ha decidido ser parte de esa red y ahora pueden transmitir por streaming a toda la comunidad. Ellos cuentan a los oyentes la importancia de formar Parte de esta red y así han inspirado a muchos vecinos que han querido conocer más y se animan a compartir historias y experiencias. También se unen otros barrios, incluso en la comunidad próxima, deciden unir esfuerzos y montar entre todos una gran torre para hacer un enlace a distancia y poder tomar parte de esta red. Cada vez es más fuerte, se van interconectando los barrios y estaban surgiendo medios de comunicación autónomos.